Nosotros como dominicanos sí, eh, eh, sí, eh, bien, eh, nada más tenemos que asentar la cabeza y si, si bien sí. es cierto, Sergio ¿Mm? Romero, que eso, esas declaraciones que expresa eh, de, esa, la autoridad esa norteamericana, ¿Mm? norteamericana en esa carta, es cierto, por, para nadie es un secreto. Ahora bien, ¿dónde está el kit del asunto? ¿Mm? ¿Dónde está el kit del asunto? Estamos, Sergio Romero y amigos televidentes, a cuatro días y a meses de unas elecciones y unas municipales y a tres meses de unas generales. Estamos diciendo que eso que eso que, que describe ahí está esta comunicación de, de las autoridades norteamericanas, Departamento de Estado, ¿verdad? Sí. Eh, no es no es mentira. Eso lo conocemos eh, hasta los chinos de Bonao, como llaman sí. en la voz popular. Ahora bien, ¿tiene alguna mala intención o alguna intención el hecho de que esas declaraciones se den a conocer en este momento, bueno, en cualquier momento se pueden dar a conocer, pero ¿por qué específicamente en este momento? A tres días de unas elecciones eh, municipales a nivel nacional y a tres meses de unas elecciones presidenciales que se llevarán a cabo. Bueno, yo eh, solo voy a dejar, yo solo voy a dice, dejar de tarea dice, a usted. Están así, eh, la, yo me acuerdo que en, en, en, en los que uno ha ido creciendo y viendo elecciones... <coughs> Uno, lo primero que uno oye a la gente del pueblo, y así se han engañado a la gente del pueblo, y quizás sea verdad, porque lo que estamos viendo últimamente, lo que pasa es que ahora se está haciendo de manera más abierta, hay más información, más le llega mal, mala información a uno, que tú le preguntabas a una gente como de corriente, ven acá y dime, ¿cómo, ¿cómo va a estar candidato? No, ese candidato es lo que los americanos quieren. Uno, oíste, no, en tu... En tu Crecimiento electoral, esa frase muchas veces. Claro. ¿Eh? claro. ¿Y qué intención podría tener los, de los norteamericanos en, en este sentido? Primero, la carta de la famosa carta de Pompeo. Ustedes no se acuerdan de esa carta, de las 5 de la tarde, cuando mandan una carta donde eh, secretario, no estamos hablando de, de de un concejal, no, del secretario de Estado, de, ¿verdad? De, de la Casa Blanca y eh, donde prácticamente critica de forma directa la reelección y ahora con esto y varias, ca varias casitos que hemos, hemos visto de cartas y además que hay que hay manos que me la cuna en esa carta en esas direcciones en esa, y en ese tipo de, de, de comunicaciones que hemos visto de norteamericanos en los últimos dos años eh, simplemente te está diciendo que sea así como dice, decían en el algo popular Parece que los gringos no lo quieren Bien. A el Estado Mira, Ya en la parte eh, Siguiendo con la parte política Pero ya a nivel local Cuando digo local digo a nivel del país sí. Porque ya eso es como diría un amigo tuyo eso es política ¿Verdad? Eh, a otro nivel Miren Algo que Yo me he dado cuenta que no se ha No se le ha dado como mucha eh, Mucha importancia en la reunión que se hizo, que hizo antes de ayer el Partido de la Liberación Dominicana, partido en el gobierno del Comité Político, donde brilló por su ausencia el secretario general del PLD, eh, el presidente el del Senado, Reinaldo Pared Pérez y otros dos, pero me refiero específicamente a Reinaldo. Pared Pérez, que no asistió a esta reunión del Comité Político. Un país grande, no pudieron contactarlo. Y otra, cosa, y otra cosa que llama mucho la atención, y es que él no firmara el formulario de inscripción que se depositó en la, ante la Junta Central Electoral, eh, dando con su rúbrica, eh, eh, dando. Eh, hay, testimonio hay testimonio como secretario. Acuerdo, como secretario. ¿verdad? Confirmando ah, okay. la, la candidatura de Gonzalo Castillo y de Margarita Cedeño de Fernández como candidata a vicepresidencia y ese, esos documentos que se depositaron ante la Junta Central Electoral. Era alegando que no se le contactó para firmar este documento, entonces justificando eh, la negligencia o, o falta verdad de gestión para que esto. Eh, fuese así eso ya debe llamar poderosamente a la atención eso es un, una, una una percepción muy personal que yo tengo, eso debe llamar poderosamente a la atención, primero eh, Reinaldo no asiste a la reunión del comité político como secretario general ¿verdad? segundo Hubo negligencia, o no sé cómo usted quiera llamarle, de que no firmara este formulario, que era de rigor que él lo firmara. Parece ser que eso no impedía la inscripción, pero bueno, era de rigor que estuviera firmado por el presidente del partido, Temisto monta y el secretario general del PLD. Este documento para ser depositado ante la Junta Central Electoral. Él no asiste, ¿verdad?, a esta reunión. Pero además de eso, además de eso, se estaba rumorando en los... Eh, en los pasillos políticos, ¿verdad? Que existía la posibilidad de que Leonel Fernández Reina eligiera nada más y nada menos que como su compañera de boleta a la distinguida esposa del secretario general del partido de la liberación dominicana, partido en el gobierno, Ingrid Mendoza. Eso sonó. Y usted diría, pero eso es algo descabellado. No, no. eso no es descabellado porque... Pero recuerden... él, tiene, él tiene su esposa como no, vicepresidenta. Sí, sí pero, <risa> no, pero no es por eso. Es que recuerden que no es descabellado que eso hubiese sido posible porque Ingrid Mendoza manifestó, la... manifestó su e inclinación a favor, en las primarias la primaria. a favor de Leonel y Fernando declaró y se montó en la patada siendo la esposa del presidente de del Senado siendo la esposa del secretario general claro. del PLD por todos los años del mundo entonces también eso debe llamar poderosamente a la atención, vamos a unir eso vamos a unir que Reinaldo no asistió a la reunión del comité político horas verdad en, esos, en, esos, en ese momento en ese tiempo, donde se estaba la expectativa de que quien ¿A quién le irá a elegir Leonel? ¿A quién le irá a elegir Luis Abinader y, y los otros candidatos que no van a elegir a su compañero de boleta. Entonces, eso como que, que hay muchas, como, muchas coincidencias. No sí. existe la reunión política. Entonces, se comenta en los corrillos de que mi esposa podría ser compañera de boleta de Leonel Fernández. Eso como que no, no, sí. llama, no debe llamar poderosamente. Es, eso eso que parece que entonces, se negoció. Ellos, se ¿cómo? estaba negociando. ¿Qué yo quiero decir con esto? Es hasta ese nivel... ...que ha llegado el conflicto, las fricciones... ...que pueden existir en el partido, en el gobierno... Sí, ...eh... Sí. ...hasta ahí puede llegar eso... ...de ser así, entonces yo creo que... Mira, la, la fricción, hay, ...hay una condición la, difícil... La, ...para el partido en el gobierno... La, la, la... ...hay un... ...hay un... ...algo que veíamos nosotros desde que... ...estamos viendo política... ...con conciencia... ...que el partido... El partido que más, más ha movido eh, en este país, en toda la historia vernácula política, es el Partido Revolucionario Moderno, el antiguo, ¿verdad? Antes de la división. Y tenían votos, pero al llegar al poder, solo. solo oigan, el voto era tan fuerte del PRD que solo ellos, con su división y sus, y sus diatribas, se. se salían del poder, perdían parece ser que ahora mismo no es, quizás no es el gran descontento que pueda haber en la población por el gobierno de de, de Danilo Medina porque todavía las estadísticas están ahí que es un, un, un gobernante bien valorado todavía sobrepasa los 50% ¿verdad? No entiende, a veces uno no entiende esos números como un gobernante que tiene una gran popularidad, porque la popularidad no se gana eh, usted haciéndolo mal hecho. Sí, digo yo, digo yo. Entonces, sí, una gran popularidad, sin embargo, esta situación donde se encuentra el partido, donde se encuentra todo, hay que pensar que lo único que va, que va a ser o puede ser, o tienen esta situación de, en desventaja al partido, esa crisis, esa de, ese problema interno que todavía se, si se barajara afuera, o sea, si saliera afuera, si se quitaran la la, la, la tigria, como dicen en el, todo en el campo y en el, y en el algo popular, si se quitara la tigria y, y, y se y se y se vieran a la cara y se dijeran algo, yo creo que el problema se hubiese resuelto mejor. Esa tigria que, tía que, tía que, tía. Tía que se tienen, entonces parece que ser que esa crisis de interna del partido es que lo tiene en la posición que está y no la el mal gobierno o el buen gobierno que haya hecho Danilo Medina porque todavía según ellos y según sus estadísticas y según algunos informes aún tiene eh, una tasa de prioridad muy alta